¿Qué pasa compitruenos? En el vídeo anterior acertamos prácticamente todo lo que nos iba a venir con ese Inteleon de 7 estrellas y hoy os traigo cuál es el mejor definitivamente para derrotarlo. Y spoiler, ya os lo dije en el vídeo anterior, como siempre, una vez más, eco viendo el futuro. Así que sin más, vamos a darle caña. Aquí tenéis, chicos, el resumen de la Tera Incursión. Como veis, este Inteleon no nos trae ningún ataque de tipo volador. Nos trae simplemente Ventisca, Disparo Certero, pulso, eh, pulso, dragón, pulso Umbrío y Ojos Llorosos. Este ataque que os dije que bajaba un nivel el ataque y el ataque especial, pues este va a ser clave para humillarlo, hermanos. Y también, como os dije que yo me olía, nos trae el movimiento que pone la nieve, que le sube la defensa un nivel. Y esto va a ser muy importante vale chicos Así que sin más, vamos para el juego Pues venga chicos, visto lo visto ¿Cuál es el mejor Pokémon para derrotarlo? Sin más, Anihilape Chicos, este Pokémon está completamente Loco, os lo traje en el vídeo anterior Y simplemente hay que hacerle un par De retoques, eh, en este caso El primero que estáis viendo es que le he puesto la capa furtiva Pero eso es un toque personal Da igual si le ponéis el, la cinta Experto, si le ponéis la, el cascabel Concha, lo que queráis va a funcionar ¿Vale? No es lo importante, yo se lo he puesto porque Como el Inteleon spamea Tisca, pues para evitar que me congele Y bueno, no failear, pero vamos que mmm, La probabilidad de congelación es Bastante baja, y lo que sí que hay que Cambiar es el movimiento chirrido, que no Va a funcionar, porque este Intelion ya sabéis que tiene también eh, neblina y le hemos puesto día soleado, que funciona increíble para poder quitar ese clima nevado que te pone en turno 1, ¿no? Y el resto es exactamente igual, con corpulencia, puño de drenaje y puño furia. Con esto vamos a ir yo creo que volando. Así que, sin más, con la habilidad competitivo. Que ya él nos va a hacer ese ojos llorosos que nos va a poner el ataque a más 3, a más 6 y a lo que haga falta compañeros, yo creo que con esto ya lo vamos a explotar por supuesto las estadísticas como bien sabéis full ataque, full defensa especial y poco más que añadir, vamos a probarlo, ahí está chicos arrancamos con nuestro Inteleon de teratipo hielo y salimos con nuestro aniquilape, como veis los Compañeros me dan exactamente igual Hay veces que te puede tocar algún Pokémon que puede paralizar al Inteleon Y eso te puede venir bien Pero nos da exactamente igual Nos pone la neblina que es lo que nos fastidia ese posible chirrido Y nos va a poner el paisaje nevado Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer nosotros rápido y corriendo Es tirar ese día soleado A ser posible antes de que nos tire un Ventisca No, nos comemos el primero, 100% de precisión Aquí vamos a volar no. Lo aguantamos bien, lo aguantamos bastante bien Colamos ese día soleado Y ahora sí, él tiene 50% de probabilidades de fallar su ventisca Así que podemos estar medianamente tranquilos Voy a tirarle un puño de drenaje para recuperar vida Así en plan de tranquis Por recuperarnos un poquito No vaya a ser que empiece a acertar demasiado Y la liemos Ahí está el puño Como veis no le quita mucho Recuperamos vida Y a ver si con suerte nos mete un ojos llorosos Estaría muy bien, sinceramente Ya que puede fallar el perro Pues si nos metiera un ojos llorosos lloroso Ahí está antes lo digo, antes ocurre Pum pum, nos pone el ataque A más 9550 Y ahora viene un puño de Naje Que sinceramente, este pobre No va a querer dos, así que Anigilape, Ahora mismo estás completamente Loco, corpulencia y ojos llorosos Es una combinación explosiva Déjame pegarte un puño de Naje, por favor Inteleon, porque es que lo vas a flipar Ventisca, que no falla en Sol Poca broma, lo aguantamos bien Y yo además, tranquilísimo, porque tenemos Eh... Tenemos el... lo diré, la capa furtiva no nos puede congelar. Y se viene el puño drenaje que le va a quitar. ¡Madre! <risa> a ver, claro, no es one hit que yo, porque es imposible que lo sea. Pero con esto le ponemos el escudo. Cuanto más nos pegue en este instante, mejor. Porque mi este es tipo fantasma. Entonces, digamos que lo que va a hacer es... Pegar más con el movimiento de fantasma que es el puño furia El puño furia, como bien sabéis, pega más cuanto más ataques nos han pegado Ahí está, Ventisca, venga, va bene, va bene Que nos pegue, me parece bien Y seguimos con puño drenaje porque no queremos quedarnos sin vida, ¿vale? No queremos que nos one -shotee. Lo importante es que no nos one -shotee cuando hayamos teracristalizado Pero bueno, de momento estamos bien Vale, creo que puedo teracristalizar ya Aunque voy a tirarme un corpulencia Voy a tirarme un Corpulencia Vamos a bustearnos primero Y luego le pegamos Terakisterizo ya porque quiero eh, Poder quitarle la, El escudo cuanto antes Ahí está nuestro Anígilape Que está completamente loco Y por cierto, tenéis que estar atentos por si os vuelve a poner la, la nieve, ¿vale? No vaya a ser Ojos llorosos, madre mía, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco, chicos Nos pone el ataque a mil millones Y yo tirando Corpulencia Vale, ahora podemos tirar directamente Puño Furia, si queréis. Porque aguantamos un Ventisca, incluso puede que dos. Y, y un Puño Furia, yo creo que lo va a reventar, pero de una manera espectacular. Vamos para allá. Puño Furia con nuestro teracristal Ventisca, que lo falla. Bien, bien, bien, bien, bien. Vamos a ver si le rompemos el escudo. A ver cuánto le quita esto del escudo. Tiene que ser una leche increíble. ¡Bo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué leche! ¡Otra, otra, otra! ¡Queremos otra! ¡Queremos otra! Ventisca. Vale, esto va a potenciarlo aún más el golpe. Así que en teoría después de este Ventisca le rompemos el escudo 100%. Le rompemos el escudo 100% con esto, chicos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué golpe, qué golpe se va a llevar! ¿eh? ¡Es una locura! Ahora puño de drenaje, chicos. Paisaje nevado. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Voy a ir con, con puño de drenaje igualmente porque... Quiero recuperar vida Neblina Ok Ha vuelto a poner sus dos movimientos Clave Vamos con puño de drenaje Quiero recuperar vida Que no quiero que me mate ahora Que estoy teracristalizado Buah, qué leche Como veis no pega tanto Porque no estoy teracristalizado pero, la... pero recupero toda la vida Me da igual O sea, porque no estoy teracristalizado De tipo lucha Es lo que quiero decir Y ya está Puño furia debería ser El remate final Si no me equivoco, ¿vale? Ventisca Bueno Claro, se ha subido a defensa además Por eso tampoco ha pegado tanto Ventisca este puño furia, hermano, te lo va a explicar Pero muy bien explicado, ¿eh? Ahí que va ¡Y puño final! ¡Bum! One hit que yo en un turno <risa> No, pero habéis visto cómo había Todavía quedaba la mitad del tiempo Quedaba la mitad del tiempo Este Pokémon está loco, completamente loco, chicos Y como yo todavía no lo he atrapado, pues lo voy a atrapar ¿Con qué Pokéball Diréis Una Maya Ball, está... una, una Buceo Ball Una Buceo ball me gusta me gusta para este Pokémon, ahí que va. Inteleon, pa' casita, bebé. Y ya estaría, chicos. Espero que os haya gustado. Si queréis un Anihilape o un Samurot Shiny, lo podéis pedir en mi servidor de Discord, que el otro día estuve repartiendo y también mis repartidores están a tope. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!